Hablar un poco de las estrategias también de evaluación y tener una visión completa sobre la construcción de conocimiento acabando con los procesos de evaluación. Hemos hablado de los procesos de enseñanza, esas tres fases, la implementación como importante, pero también la planificación y decimos ahora la evaluación. Eh, utilizamos muchísimo tiempo en evaluar, en evaluar de manera formativa durante el proceso, importantísimo, dando feedback, hablaremos un poquito más, pero sobre todo también debemos compartir que evaluar no es solo calificar, no es solo dar notas, es una cosa importantísima. La sociedad no nos admitiría como profesores si no calificáramos, si no dotáramos a nuestros alumnos de unas calificaciones, desde luego. Difícil, difícil tarea. ¿eh? ¿Cómo, cómo va de una cabeza de un profesor a una cabeza de un alumno y además eso le pones una nota y dices que ha aprendido. Es, de hecho, si lo miran bien, es un fenómeno casi mágico. Por tanto, eh, mucho respeto a la, a la función y, a la, y a, la, a la función docente en general, ¿no? Pero no solo es calificación, sino que es, no es solo evaluación del aprendizaje, es evaluación para el aprendizaje. Nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos a aprender, porque ellos aprenderán solos en su casa. Con su computadora tendrán que tener mecanismos, tendrán que acordarse de lo que les dijo el profesor, tendrán que acordarse cómo emitir juicios para valorarse a ellos mismos. Por tanto, están aprendiendo también de la retroalimentación que le está dando el profesor. Muy, muy importante el fenómeno de la retroalimentación. Con muchos alumnos, con alumnos tan avanzados o retrasados o diferentes ritmos, es muy difícil en grupo o individualmente no renunciemos a una retroalimentación eh, fina, lo más adecuada a los alumnos que tengamos y eso aumenta todavía nuestro, nuestra paciencia, eh, pero entra dentro de nuestra tarea docente. Pero no es solo evaluación del aprendizaje, no es solo evaluación para el aprendizaje, es la evaluación también como aprendizaje. La única manera de ser autónomos es enseñarles a nuestros alumnos a, a evaluar como nosotros evaluamos, a saber que la evaluación en sí misma es, nos llevará a la autonomía, que hay procedimientos, que para ser ellos unas personas y ciudadanos eh, que no dependan de, de, de otros estamentos o de otras cuestiones, tienen que ser ciudadanos autónomos, les hemos de dar esas estrategias, ese famoso aprender a aprender que nos han dicho muchas veces, pero que no es más que darles esos mecanismos para que ellos regulen su comportamiento, sus actitudes, sus conocimientos y sepan aplicarlas en cada lugar. De ahí que es muy importante los problemas y los casos, Trabajar mediante toma de decisiones de los alumnos, no decirle, tu alumno, hace esto, yo te lo corrijo, haz esto, yo te lo vuelvo a corregir, haz esto, volver a hacer, que no dependan de nosotros, porque si los estamos haciendo dependientes, no les estamos enseñando a ser autónomos. En esa autonomía, nosotros hemos de desaparecer, les hemos de dar herramientas para que sean realmente solos, en su soledad, autónomos, y que aprendan a reflexionar sobre lo que hacen, porque es la única manera, reflexionando qué hacen y cómo lo hacen, de que aprendan a ese a esa trabajo autónomo que les da llevar a, a una ciudadanía responsable. Y por último, una cosa que casi ningún docente hacemos, no ese respeto a los conocimientos previos que decíamos anteriormente, evaluar desde el aprendizaje. No me extenderé, pero la... la el proceso educativo, el proceso de enseñanza empieza evaluando los conocimientos previos, activando lo que el alumno sabe porque lo ha enseñado de manera informal la televisión o la tecnología o su padre o su madre o un conjunto de amigos en algunos casos, por qué no, también el trabajo formalizado, pues activar esos conocimientos previos y empezar esa tarea de cesión del control paulatina sobre los conocimientos que estamos enseñando. Eh, unas últimas palabras sobre el feedback que podemos dar a los alumnos. Simplemente el feedback es esa, eh, esa vertebración de ida y vuelta de lo que nosotros damos a los alumnos como respuesta a sus trabajos, que puede ser de muchas maneras. Yo también he intentado aquí, me gustaría que, que una segunda pregunta, una segunda recomendación cuando preguntan cómo podemos mejorar nuestra enseñanza. Una es incorporando, eh, incorporando actividades auténticas. Lo veíamos, como se pueda, un poco más auténticas cada vez, pero un segundo ingrediente es realmente afinando el feedback o afinando la retroalimentación. Estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo, eh, de algún modo, eh, dar un feedback, por ejemplo, en el que, llamamos de verificación, pero es igual la etiqueta que tenga, un feedback en el que se identifiquen errores, que pongas bien, mal, que taches... no no es lo mismo dar un feedback que identifique errores, que ya está bien, porque al menos sabes dónde están, o que identifique logros, a otro feedback que sea enunciar respuestas correctas. Tachas si y pones 58, o la respuesta correcta es metamorfosis, etcétera. Es decir, eso es un grado más. El alumno ya está allí aprendiendo, le estamos dando un feedback ya de contenido, lo que decíamos anteriormente. Quizá no nos cuesta nada, ya le estamos dando un poquito más. Ese es feedback de verificación, feedback que podemos dar sin, mucho, sin que nos cueste mucho. Un feedback que nos cuesta más a los docentes dar es el de elaboración, ese que está ya pensado para... Mejorar la tarea, mejorar la actividad, pero sobre todo mejorar la ejecución de la actividad. Ese que viene a decir, bueno, pues para hacer mejor la actividad lo que tienes que poner es esto y relacionar esto con lo otro, etcétera, etcétera, que muchas veces no se puede hacer por escrito, pero se puede hacer, se puede tener preparado. Y ahí la tecnología nos ayuda, porque la tecnología nos ayuda a la evaluación bastante, aunque no esté muy evolucionada. La tecnología nos ayuda a la evaluación más automática, rápidamente, puede estar muchas cosas corregidas sean eh, algoritmos o sean de respuesta múltiple, pero sean también eh, ensayos, pequeñas respuestas cortas, también lo podemos tener preparado. Eh, por tanto, ese feedback lo podemos tener eh, y lo podemos dar a los alumnos sin perder un tiempo tampoco precioso. Una evaluación más enciclopédica también, esos ensayos grandes, eh, internet, hay un montón de, de, de, de información. Podemos hacer unos ensayos propios, naturalmente, dejamos... A, al lado que no tenemos que dejarlo, no el tema de plagio, el tema de todas estas cuestiones, pero si somos imaginativos, también somos imaginativos para, para estas cuestiones, y desde luego nos ayuda mucho para la evaluación grupal, algo que hemos explorado muy poco, pero que la tecnología muy vigilante nos ayuda a hacer transparentes los procesos grupales de los alumnos, teniendo un foro y diciéndole a los alumnos que todo lo que hagan, lo hagan en ese foro, lo cuelguen ahí, en la intranet, que hagan entre ellos diálogos, ahí puedes ponderar y ver cuál es el alumno que trabaja más, de manera remota, de manera sincrona, por tanto, de manera, ya digo, la tecnología es vigilante en ese sentido y nos hace más transparente procesos que nosotros no podemos ver en el aula, procesos que pueden ser alumnos que me consta que tienen que venir una semana sí y otra semana no, pues cuando estén trabajando fuera se pueden registrar muchos procesos y la tecnología nos ayuda, digamos, a eso. Decíamos que eso es para mejorar la tarea y el último y más evolucionado, que eso cuesta más, sería ya para nota, ¿no? Sería proporcionar a los alumnos información para ampliar. ¿Por qué no? No solo a los alumnos brillantes, no solo a los alumnos que tienen interés, sino que a los alumnos cuanto más eh, vamos dándoles y los vamos dando más progresivamente, le podemos, le podemos decir, para... Esto lo tienes muy bien hecho, lo puedes mejorar en esto y en aquello, pero para... Realmente tenerlo del todo bien o para saber más, puedes consultar esto, puedes tener esta, ya no bibliografía complementaria, sino estas herramientas o estas webs, o, o si quieres hacer más ejercicios y solidificar tu aprendizaje, pues ten estos recursos. Internet está lleno, está lleno de muchas cosas que son muy, muy, muy recuperables y que empezamos un poco a descubrirlas todos juntos. ¿no? Pero creo que ahí responderían muy bien, como diferentes paquetes, como diferentes itinerarios de uh, ritmos diferentes, eso lo podemos tener preparado como docentes, tanto para darles feedback, pero también para preparar la enseñanza a diferentes niveles y a diferentes ritmos, porque a eso seguro que tendremos que estar muy acostumbrados y la tecnología una vez más nos ayuda a todo eso.